Bueno, quería eh, hacer este video eh, que es sobre uno de los temas que he estado reflexionando mucho en el último tiempo y que creo que ha estado muy eh, en la mesa eh, con, todas las, con, con todo lo que ha ido sucediendo en los últimos meses desde eh, finalmente desde el estallido social en Chile, pero también como un proceso que se viene gestando hace mucho tiempo. Eh, y que tiene, es tiene como una rueda que, que comienza con, con el tema del romper las estructuras, eh, pero que tiene su final, su origen, su, su necesidad y su, su gran su gran desenlace en la reconexión con nuestra esencia y quería mostrar un poquito cómo es este qué es lo que sucede por qué resistimos tan, tan fuertemente el, este proceso de romper las estructuras eh, y qué es lo que hay detrás de eso qué hay detrás de ese de ese miedo de ese terror atávico sí a romper las estructuras sí ¿Por qué no resistimos tanto? Tanto así que, que incluso podemos llegar a, a querer sostener situaciones que son literalmente torturantes, eh, terribles, infernales, injustas, etcétera? Y, y nos genere tanto, tanto, tanto resistencia, tanto miedo querer hacer las variaciones que que son necesarias para que eso cambie para que eso se transforme y que estemos en otra cosa dejando de sufrir y esto es a nivel eh, personal y colectivo no solamente es a nivel de, de, de como sociedades sino que también es a nivel de de, de de individuos y de nuestra resistencia muchas veces a dejar ir creencias eh, y varios tipos de de formas de funcionar que ya no nos sirven y que sin embargo mantenemos y seguimos seguimos sosteniendo ¿ya? Y, y esto está basado en que no tenemos mucha conciencia ¿sí? no tenemos mucha conciencia de que cuando tenemos una estructura que puede ser eh, ideas, creencias percepciones lecturas de la realidad, interpretaciones de la realidad eh, eso, todo eso no solamente nos, nos ordena al mundo, nos da una narrativa, nos da una una estructura con la que nosotros podemos como dar eh, un, un, una forma a todo lo que vemos es, eh, ordenar el mundo en todo lo que vemos que en el fondo lo que es una cosmovisión cosmo eh, es orden de ahí que la cosmética es el arte del, del adornar las cosas con un cierto orden que es hermoso ¿sí? el orden como la idea la idea muy antigua ¿no? de que de que hay una relación entre lo bueno y lo bello ¿no? entonces todas estas cosas nos, nos ordenan el mundo nos, nos, nos, dan, nos, nos permiten construir la sensación de seguridad de que hay algo en lo que nos podemos sostener y que no es necesario estar cuestionando continuamente eh, la realidad que estamos experimentando redefinirla continuamente, es como si todos los días tuviéramos que reprogramar eh, la matrix, la imagen que tenemos del mundo y reconstruirla todos los días. Eh, y lo que hacemos es que hacemos esta cosa que nos, que nos facilita bastante las cosas, ¿no? que, que es armarnos ideas y quedarnos con esas ideas fijas y dejar de preguntarnos. Y cuando esas ideas están muy arraigadas, muy... muy Fijadas en, en nuestra conciencia, en nuestra estructura Son responsables de la creación de nuestra identidad De lo que somos, de cómo nos percibimos a nosotros mismos Es lo que determina lo que nos gusta Lo gustado, lo rechazado O lo, lo, que, lo, lo que no nos gusta ¿sí? Todas estas cosas definen quién soy. Definen quién soy. Entonces, cuando, cuando comienza este todo este proceso, que ha sido básicamente un proceso justamente de caída de estructuras, en que en el fondo esa realidad de la que todos estamos de acuerdo de pronto y, y que nos, y estamos acostumbrados, a pesar de que es tremendamente injusta o, o no funciona o no nos satisface o lo que sea, eh, eh, empieza a ponerse en duda, ¿no? Y, y, y de pronto esa estructura se cae y ya nadie siente esa sensación de seguridad en la estructura, porque la estructura, por la razón que sea, se cae, ¿ya? Y entonces lo que aparece como reacción es una necesidad de definirse, ¿ya? ¿Quién soy entonces? Si sí, sí, todo lo que construía mi realidad, todas estas ideas, creencias, percepciones, lecturas, etcétera, que me construían esta cosmovisión, esta idea del mundo, pero también de mí, porque cuando yo construyo una imagen de mi entorno, también me estoy dando contexto, me estoy dando una ubicación en un espacio. El espacio se cae y entonces yo, el espacio del yo, también se empieza a relativizar. Y esto se empieza a manifestar, ¿cierto? En algún minuto la, la pregunta era, o la, el cuestionamiento era nuestro sistema educativo, ¿cierto? Hace muchos años atrás, cuando fue toda la revolución pingüina y todas estas cosas. Estoy dando un poquito de contexto social. Entonces, eh, ahí empieza como... Un, un cuestionamiento que es como más periférico en el sentido de que cuestiona cómo aprendemos, cómo adquirimos el conocimiento de nuestra realidad, que es la educación. Y luego, en los últimos años, lo que tenemos es otra pregunta de identidad, que es qué es lo femenino y qué es lo masculino, por, por, por oposición inmediatamente, ¿no? Nos gusta, nos gusta qué es lo femenino, qué es lo masculino, qué hemos construido, esta percepción que tenemos tan fijada, tan, tan esquematizada, ¿cierto? Y esto, naturalmente, que es en el fondo llevar la pregunta incluso a, que es toda la discusión de género, ¿qué define lo femenino, lo masculino? ¿Qué define eh, que yo soy mujer? que define que yo soy hombre, es una cosa física, es, es como me he visto, es lo que me gusta, es lo que me atrae, es mi sexualidad, es la familia, es la pareja, eh, y finalmente como el cuestionamiento, ¿cierto?, de qué es ser persona, qué es ser, qué, qué es ser un ser humano. sí por eso, finalmente, en, en el estallido social, eh, a pesar de, de que puedan haber discusiones al respecto, la, la última, el último tema que emergía en todas partes, en todos los sectores desde todos los ángulos, era el tema de la dignidad, que es realmente preguntarse, eh, ¿soy digno? o no soy digno soy un ser humano y qué define como mi, mi valor como ser humano sí que es en el fondo lo que está ahí es un, es una pregunta por el ser por el por el por la identidad de si mi existencia como ser humano tiene o no tiene suficiente tiene un estándar que implica que esa existencia sea digna y por qué, la, por qué la sociedad no reconoce de alguna manera esa, ese estatus ese básico, ¿cierto? Ese estatus básico de dignidad. Entonces, lo, lo fuerte es que cuando nosotros rompemos una estructura, cuando cuando las cosas se caen, y esto se ilustra de una manera muy, muy fantástica, muy eh, clara, en la figura eh, en el tarot de la torre. ¿Sí? Hay una carta en el tarot que es una torre que, como que le cae un rayo así encima, ¿ya? y la torre se rompe y, los, y las personas se ven unas personas que están cayendo ¿sí? en la caída de las estructuras. Es una carta bien atormentada porque es una carta que es el quiebre total de lo que te sostiene. Generalmente, este proceso es doloroso, es difícil. Eh, el, el proceso de despertar como un proceso de nacimiento es un proceso de parto de, de ahí de esfuerzo de, de, de, de trabajo de, de dolor incluso ya porque quedamos en una intemperie quedamos como en un, en un espacio de desamparo hasta que podemos reconstruir algo de nuevo porque eso es lo que eh, nos empieza a pasar empieza a aparecer la crisis de sentido porque una vez que tú te preguntas mi vida mi vida es digna o no es digna y por qué no sería digna y por qué sí sería digna estamos ante una crisis de sentido ¿sí? y las crisis de sentido en general son muy brutales ¿ya? Todo lo que nosotros, de alguna manera, nos habíamos construido, ¿cierto?, en esta, en esta estructura que nos ordenaba, que nos daba sentido, que nos daba una, una, una noción de dirección, de propósito, de a dónde voy, la, la, la, la, la, la. De pronto, eso, hay una crisis de sentido. Hay una crisis de sentido porque ni siquiera mi cuerpo, lo más, así como íntimo, lo más, que eso, bueno, en teoría, ¿no?, lo más íntimo que es mi corporalidad, mi definición orgánica, ¿sí? No me, da, no me da suficiente claridad, no me da suficiente respuesta de quién soy y de cómo quiero ser, ¿sí? Ahí todo el tema más del amor, ¿cierto? De cómo vivimos el amor, de cómo queremos vivir el amor. Entonces, esto lleva a una crisis de sentido, que es una crisis de identidad claramente, y que lleva a la pregunta de, que lleva sí o sí a esta pregunta de decir, ¿tiene o no tiene mi existencia valor? Que era lo que veíamos con, la, con el tema de la dignidad. ¿Tiene o no tiene valor? Si esperamos que la sociedad obviamente nos responda a esta pregunta, estamos en... O sea, en graves problemas en el sentido de que eh, la, la sociedad lo puede o no resolver eh, Pero digamos como que es ahora que, que no está resuelto Y los procesos sociales en general son procesos que demoran Se demoran mucho más que normalmente lo que se demora una vida humana Se demoran generaciones muchas veces Todos esperamos que no, esto es un periodo que viene hace mucho tiempo Pero... Este es un es un tema personal y lo que ha ido pasando con la pandemia es que se traslada al ámbito íntimo, se traslada al ámbito personal, al de la casa, de preguntarse, ¿tiene o no tiene la vida que estoy llevando sentido? ¿Y tiene o no tiene mi existencia valor? ¿Tiene o no existencia valor? Esa es la crisis de sentido. Estoy viviendo de una manera en la que yo siento que efectivamente hace o no una diferencia que yo esté en el mundo. ¿Y cómo determinó eso? Y eso obviamente nos lleva al territorio de la autoestima. Del amor propio. ¿Nos amamos o no, o no nos amamos? ¿Cómo es nuestra experiencia del amor? ¿Nos respetamos o no nos respetamos? ¿Vivimos de una manera que afirme que efectivamente nos amamos? estamos, estamos eh, como respetándonos, queriéndonos, cuidándonos, eh, sosteniéndonos en el fondo todo lo que sucede cuando hay amor de por medio ¿sí? que es cuidado, escucha, protección, verdad, crecimiento ¿sí? todo eso es lo que está cuando hay amor y que es lo de, que determina esto, ¿cierto? Esta pregunta, ¿tiene o no tiene mi existencia? Valor nos lleva a evidenciar cuál es nuestro estado de autoestima, ¿cierto? ¿Cómo está nuestra autoestima? ¿Cuál es esa medida de autoestima que tenemos? Y si efectivamente nos damos cuenta que nuestra autoestima está muy baja y no nos queremos y no nos respetamos y existe una cierta porción de de como de justicia incluso sí de como no eso no el que yo no me quiera el que yo no me respete el que yo no me cuide el que yo no eh, si existe alguna noción como de la, del valor intrínseco de cada ser humano yo voy a tener un conflicto con eso y voy a querer reparar esto que está herido sí esta herida de la autoestima y la única manera en que eso efectivamente se puede hacer es tratando de encontrar las respuestas del sentido, de la dignidad, del amor, de quién soy, en una profunda reconexión con lo esencial que yo soy. ¿Sí? que nos da la respuesta que nos da la respuesta que es lo único realmente que nos puede dar la respuesta de cómo me construyo cómo funciono ¿sí? tengo que encontrar esas respuestas de cuál es mi estructura interior qué es lo que a mí me hace sentido qué es lo que ordena mi mundo, mis prioridades mis afectos, mi visión mi bla bla bla desde lo más profundo de mi ser ¿sí? desde lo más profundo de mi ser y desde ahí, desde ese espacio entonces que yo puedo contestar esta pregunta sin problemas, ¿no? la pregunta de quién soy ¿quién soy? soy eso que descubro en este espacio. Entonces, el tema es que no podemos, no podemos, este, este rompimiento es necesario para que nosotros podamos eh, sentir la necesidad de hacer este trabajo. Ahora, si muchas veces la gente no necesita pasar por todo este circuito, ¿no? que por lo demás es como muy doloroso muchas veces y lento y qué sé yo, sino que puede ir directamente a buscar una conexión y tratar de romper, reconectar, romper, reconectar, romper, reconectar y ir construyendo y eh, haciéndose eh, todas estas preguntas eh, de una manera que no sea tan doloroso para, digamos, esa, esa, ese, ese proceso. ¿Ya? Pero esto definitivamente es necesario ya para que nosotros podamos realmente eh, construir construir este sentido de identidad real que no sea impostado que no, que no venga desde afuera que sea que esté centrado en mis valores en mis capacidades en mi autoestima en mi autoaceptación ¿sí? y que desde ahí el miedo no tenga ese poder eh, paralizante que nos hace sostener cosas que no deberían ser sostenidas ¿Sí? pero es muy importante entender que ese miedo tiene una razón de ser y que es tratar de evitar el dolor la dificultad que implica tener que hacer todo este circuito ¿Ya? entonces quería compartir con ustedes este esta reflexión, me encantaría saber qué piensan, qué, le, qué sienten, si les hace sentido eh, Y ojalá que les ayude a reflexionar sobre estos temas que son tan, tan importantes y tan cotidianos Tan cotidianos, tan, tan presentes en, no solamente en nuestra vida individual, sino que en nuestra vida colectiva Eso